Lo que vamos a ver en esta experiencia es cómo funciona un generador de Van der Graaf. Este generador debe su nombre a su creador y fue diseñado para conseguir grandes diferencias de potencial para poder eh, acelerar partículas cargadas. Eh, su funcionamiento consiste en llevar cargas a través de una correa transportadora al interior de un conductor eh, y, y depositar esas cargas luego en la parte exterior del conductor. El dispositivo que nosotros vamos a estudiar es el generador que se llama autoexcitado, donde esas cargas que se van a depositar en el, en el conductor son generadas por el propio generador, no tiene que venir un aporte externo. Eh, todos estos generadores autoexcitados tienen que constar de las mismas partes. Tienen que tener un motor, que sería este en este caso, que mueve una polea, que es esta que tenemos aquí abajo, que transmite ese movimiento a una polea en la parte superior a través de una correa transportadora y eh, todo eso tiene que estar eh, en una estructura que sea aislante como es esta que tenemos aquí y en la parte superior por encima de todo eso colocamos un conductor que tiene que ser hueco que en este caso es la lata que hemos puesto nosotros solamente necesitamos un elemento más que son unos peines de hilo de cobre que estén eh, tenemos que tener uno muy próximo a, a la polea de la parte superior y este en la parte superior a su vez tiene que estar conectado con la cara interna del conductor y un peine igual en la parte inferior también muy próximo a la polea de la parte inferior el funcionamiento concreto de un bander depende de los materiales que nosotros utilicemos para, para um, construir las poleas y la correa distribuidora en nuestro caso concreto lo que tenemos en la parte superior es una polea de PVC que por fricción con la correa que es de goma se va a cargar con, con una carga negativa que es igual a, a la con la que se carga la correa pero está positiva. Si queremos cambiar los signos de las cargas pues hay que cambiar el material para saber si se va a cargar positiva o negativamente lo que tenemos que hacer es acudir a las tablas triboeléctricas. Bueno, como decimos en nuestro caso tengo una carga negativa en la polea y una carga positiva en, en la correa. Las cargas son iguales pero no es, así, no es igual la densidad porque la carga negativa está muy concentrada, la polea es pequeña mientras que la correa es grande y la carga de la polea se puede distribuir por toda ella. Así que lo que tenemos es un campo negativo más intenso aquí en esta zona que lo que va a conseguir es ionizar el aire, es decir, lo que va a conseguir es que el aire que en principio es un aislante se convierta en conductor y eso en este caso lo que supone es que eh, las cargas que están en el hilo de cobre lo que van a hacer es se van a sentir atraídas por las cargas negativas que tiene la polea y van a ir saltando a través del aire que se ha ionizado. En el camino se van a encontrar con la correa, entonces se van a depositar en la correa y van a ser transportadas hacia abajo. Como este hilo conductor está conectado al, al al conductor hueco que tenemos arriba va extrayendo las cargas del conductor hueco de tal modo que cada vez que van saltando cargas positivas hacia la correa va cargando el conductor hueco con, con cargas negativas y va aumentando esa carga. Estas cargas positivas que vamos depositando en la correa van hacia la parte de abajo. En nuestro caso esta, esta polea que hemos puesto abajo es una polea de aluminio que como os decía de acuerdo con, la, con las tablas triboeléctricas es neutra, quiere decir que no se carga por fricción. Entonces su papel es únicamente me mecánico, puramente para poder mover este dispositivo. Pero las cargas cuando llegan aquí abajo, aunque no hay una fricción y no se aumenta ni la carga positiva ni se crean cargas negativas ni nada, sí que hay un, sucede otra cosa. Como tenemos este peine aquí abajo, el hecho de que hay una carga positiva aquí crea una diferencia de potencial, también creamos Ionizamos el aire que está aquí y esas cargas positivas van a ir saltando a este peine de aquí. Bueno, todo esto que hemos contado se puede apreciar muy fácilmente porque nosotros aquí en la parte superior hemos puesto unas bolitas de poliespam que se cargan con carga positiva. Cuando yo haga funcionar ahora el generador de Van der Graaf, veré que esta escala, eh, esto como tiene carga positiva, vamos a ver cómo, cómo lo repele. Enciendo el generador, empieza a funcionar y como se ve. ...pues esto se va cargando... ...si yo toco esto... ...la parte de abajo me voy cargando positivamente... ...y atraigo... ...al poliestán porque yo tengo una carga positiva. Otro fenómeno que también podríamos ver... ...si estamos en una habitación oscura... ...es si tocamos en la parte inferior y nos cargamos... ...vemos cómo se produce un arco voltaico... ...y eso, al, al no haber mucha luz, pues se aprecia perfectamente".